Entonces nadie se va a acostar aquí Es lo que siempre hace, se acueste Me agarro todos estos dos asientos <música> Quiero creer que ese es nuestro avión Un Airbus 380 de British Airways No se ve mal ¿eh? desde esta perspectiva Pero no, mi favorito sigue siendo el 747 ¿Y ¿Quién? ahora estamos en un airbus a 319 ya nos ha tocado antes este es muy común este avión y estamos otra vez ahí está el tip otra vez el tip del viaje agarramos un asiento de pasillo y un asiento de ventanilla y este queremos ojalá quede libre en el de méxico londres se nos quedó libre y fue la onda vamos a ver aquí si nos sale igual que al preservar y nos vuelve es un avión muy chiquito. Cuando son bienes chiquitos no funciona. Pero ahí lo que aplicamos es que el que se sienta en medio, Maris, les cambie el lugar y pues ya. Ya, no hay tanto problema. Les queremos decir que en los aeropuertos grandes, en las revistas del avión, hasta atrás trae como todas las instrucciones para las conexiones hasta el aeropuerto. una este, guía. Y te ayuda para que no llegues a perdido. Por ejemplo, aquí leímos este, cómo va a ser el tema de las conexiones. Ajá. Y también te veo Wi-Fi gratis en el aeropuerto. Sí. Del... Eh, es un... esos es suplementos es como suplementos. Ah, también hemos encontrado en esta revista descuentos o alguna promoción. Por ejemplo, en Tailandia, en Bangkok, para ir ah, al sí. nos dieron un recuerdito que, este, que venía una génera de la revista. Ok. Muy bien. Sí, uno de los muy bien Y pues el avión de este es un avión muy común no hay, no hay algo que destacar en general El espacio pues es un vuelo de dos horas No lo vemos mayor, mayor complicación poquito justo el espacio Incluso el ancho del asiento lo siento como el 747 Pero en un avión de este tamaño pues es lo que esperas Fue algo que el 747 fue me quedó de ver Pero bien, el avión bien Sigue entrando la gente. A lo mejor, si sí se llena el asiento, esperemos que haya más suerte. Así resultó el truco funcionó. Entonces, nadie se va a acostar aquí. Pues es lo que siempre hace: se acueste. Me agarro todos estos dos asientos. Entonces, ya estamos despegando. Vamos a despegar. Estamos al lado de ese A380. Grandote, grandote. We're now going to explain the emergency procedures on the British Airways aircraft. Bueno, ese es el indicaciones de seguridad. Y esto sí tiene los tres, no como el otro que era una burla. Sus lamparitas, sus airecitos y su tele, su tele. 就是很多 tuvimos que cambiar de cámara porque se murió la pila de la GoPro Y este fue el avión de Airbus 319 A sí bye, bye. Bye. Bye. Ahí está la Maris. Estamos llegando a Barajas. Hora local. ¿Qué hora las 8.36 8.36 y ya se llegamos? ve vacío en el aeropuerto ya llegamos ya llegamos